Nosotros eh, hemos estado, seguimos en diálogo, no se ha renunciado en ningún momento a esa posibilidad, nosotros seguimos con la más absoluta predisposición, hemos hecho conocer esa última propuesta. Hemos pedido, si ellos tienen una contrapropuesta respecto a ese tema, bueno será parte de, ojalá, nosotros esperamos la continuidad de esta negociación, que ojalá pronto nos dé resultados positivos. ¿no? El presidente del Senado, José Alberto González, explicó el que el gobierno concretó una oferta en la que se propone a la UPA otorgarle un soporte de 70 millones de bolivianos a su presupuesto a través de una normativa legal, propuesta que fue rechazada por la Casa de Estudios Superiores, insistiendo en la posibilidad de que se le sume recursos por 70% millones de bolivianos rechazan no es cierto el punto 1 que se refiere precisamente a este presupuesto de 70 millones de bolivianos ellos han insistido en la posibilidad de que se les pueda sumar recursos por aproximadamente 700 millones de bolivianos quieren llevar su presupuesto de los actuales 160 a aproximadamente 840 millones de bolivianos pero en las mesas técnicas no ha quedado de ninguna manera demostrado cuál es el destino que se daría a ese tipo de recursos. Estamos eh, nosotros en este momento en el que lamentamos muchísimo que se haya... Eh, no se haya podido concretar este acuerdo que nos parece significativo. Según explicó el rector a Ricardo Nogales, el rechazo a la oferta radica en que esta, de los 70 millones de bolivianos, no garantizaría el funcionamiento ni siquiera para este año y recordó que el pedido a las autoridades es de 600 millones de bolivianos. Según la Asamblea Docente Estudiantil, para este año dicen necesitará 152 millones de bolivianos por el déficit que arrastran desde el 2017 y deben atender. Entonces estamos hablando de una propuesta que eh, supera súper ampliamente lo que se había hecho en principio de 40 millones, son 70 millones de bolivianos y consideramos, reiteramos que en la mesa técnica se ha demostrado a partir de los propios datos que ellos tienen, no es cierto que con eso más lo que eventualmente pudieran negociar en los próximos meses con el ministerio se podría tranquilamente cerrar su déficit y de esa manera garantizar el funcionamiento de la UPEA.